No podemos tener una sola calle principal en zona turística. Ya Sosua merece una circunvalación porque desde la entrada de Puerto Chiquito hasta llegar hasta el Batey y más allá del Batey de Sosua, cerca de Hill Ranch, llegan los tapones cubriendo aproximadamente. 4 kilómetros de tapones todos los días. Miren eso. Esto aquí cerca de la entrada de los castillos. Allá detrás también se ve el tapón lejísimo frente a Puerto Chiquito, lleno de vehículos. Siempre hay uno que otro necio que cree que la gente está aquí de más en la fila miren cómo se mete ese camión allá pero Sosua, la costa norte necesita urgentemente una circunvalación para todas aquellas personas que vayan desde Gaspar Hernández hasta Puerto Plata Cabarete, esa zona que no necesiten obligatoriamente cruzar por Sosua puedan utilizar esas vías. Una vía alternativa. No, no podemos tener una sola calle principal en zona turística. Mucha gente cuando van al aeropuerto pierden el vuelo porque son atrapados en este tipo de tapones. Esta es la entrada a Bellavista y Villa Maranata. Y miren todo eso, como se ve eso hasta el próximo semáforo, eso suba abajo. Sin contar todos los vehículos que están detrás de mí, que ya están llegando próximo a la planta de gas que está allá arriba y el multiuso. También es notable la poca educación de algunos choferes que se lanzan dejando atrás lo que estábamos en la fila y también cortando el paso a los demás en las intersecciones como esta hay que detenerse para si alguien va a salir o va a entrar que lo pueda hacer con facilidad de todas maneras no vamos a adelantar nada con meternos en el medio Necio viene ahí. Esta es la camioneta azul, se mete en el medio sin respetar a los que vamos en la fila. Más de 25 minutos en un tramo de aproximadamente 500 metros. Increíble El semáforo cambia a verde Verde, rojo, rojo, verde Y los carros se tienen que quedar en el mismo lugar Porque no hay paso más adelante Allá vemos que hay un agente de amet que está tratando de liberar el tránsito pero no veo para dónde Yo salí aproximadamente una hora de mi casa y ahora fue que crucé por Caribe Tour para la entrada de los Charamecos extrañamente para que no veo nada de tapones no sé por qué está pasando esto como podemos ver aquí está todo despejado no vemos las razones por la que tenía que haberse tapón tan grande, que debe estar ahora llegando al aeropuerto, a la entrada del aeropuerto Gregorio Luperón, de Puerto Plata. Aproximadamente, aproximadamente una hora para llegar de la entrada de Puerto Chiquito hasta el bate de Sosúa. Increíble, pero cierto, las imágenes no mienten.